Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy te presento a Mía Dulce Catarina. Es eh, otra de las muñecas de la colección de muñecas Mía. Y ya sabéis que estas muñequitas han nacido para las que os estéis iniciando la muñequería. Y bueno, por qué no, para las que os, os gusten las muñequitas y os apetezca hacerla. Es una, una muñeca muy sencillita, muy fácil de hacer. Eh, de hecho, no tiene ningún tipo de pintura. Para todas las que os da miedo aún a los pinceles. Y os prometí que haríamos una colección de muñequitas bonitas, graciosas, simpáticas, fáciles y sencillas. Y así pues podríais tener cada una las muñecas que más os gusten. Eh, mía, Dulce Catalina, ha nacido para rendir un homenaje a una de mis más pequeñas seguidoras. Es un encanto de nenas, una brasileña llamada Catarina. Y bueno, pues... Eh, en homenaje a ella, a todas mis seguidoras también, por supuesto, pero cuando es una nena tan tan pequeñita la que ella te sigue, pues la verdad me llena de, de orgullo, satisfacción y sobre todo de ternura. Eh, Mía Dulce Catalina eh, tiene como la colección de Mía, todas las muñecas de la colección Mía, pues eh, todas las ropitas de Kitty y pon, incluidos los accesorios, los complementos, en esta ocasión el bolso. Este bolsito tan mono nos lo enseñó a hacer eh, Rosario Bernal. Os iré dejando enlaces de todo lo que, lo que vayamos haciendo. Y bueno, pues eh, Rosario lo hizo como bolsito y yo lo he hecho como un tipo bandolera. Me parece que a la nena le queda como muy gracioso. Después el vestidito, ya os digo, todo es de quita y pon. También lleva una pequeña en agua, <ríe> con, un, con una bonita puntilla de hilo. Unas braguitas súper monas. Y bueno, pues incluso los zapatitos también son de Kitty Pong, ya sabéis que me encantan los zapatitos con lazos, me vuelven loca, <ríe> me gustan mucho. Y bueno, también quería enseñaros este mono, <ríe> me ha encantado hacerlo, es súper bonito, mira, es una monada, es un monito, lleva... Incluso los bolsillos eh, son bolsillos postizos, y pero vamos, que pueden meter perfectamente la manita. Después yo eh, os he dejado la opción de dejarlos largos porque a mí me encantan. Eh, yo se lo probé en largo y me, me gustó muchísimo. Pero podéis hacerlo con una cinta o con un, una goma. Se lo hacéis más bombachos y se los podéis hacer hasta más cortitos. Pero la verdad es que a mí así me encanta. Y bueno, pues como veis toda la ropita es de quita y pon. Toda cogidita con, con accesorios y con botones para que las niñas puedan jugar con ellas. Sé que Patricia le va a hacer una Catarina a su nieta y yo pues encantada. También os quiero comentar que toda la ropita de Mía de la colección de muñecas Mía le sirven a todas las muñequitas de la misma colección. En esta ocasión la ropita de Mía dormilona le sirve perfectamente a Mía Catarina. Si quieres ver cómo la he hecho vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a colocarle el pelito. Yo he hecho 70 centímetros de largo por 32 vueltas de una lana muy gruesa que es para hacer con agujas de, de 5 o del 7. Es bastante, bastante gordita. Ahora vamos a coger la mitad más o menos y vamos a ponerla aquí. La voy a coser porque ya sabéis que estas muñequitas van a ser de, de jugar con ellas. Tanto con pelitos como con, con ropita. Entramos por la parte de atrás hasta la parte de delante. Y aquí vamos a darle un punto. De esta forma. Salimos por la parte de atrás. Ahora la peinamos un poquito y vamos a traer hacia la parte de la cara. Más o menos así. Y vamos a venirnos desde aquí atrás. Vamos a bajar. Y vamos a venir desde aquí, más o menos a la mitad, y vamos a volver a entrar hasta más o menos la mitad. Lo importante es que no se vea el punto. Cogemos aquí un poquito, volvemos hacia atrás, y ahora... Vamos a coger todo esto Y volvemos a salir por atrás Hacemos igual con esta parte Peinamos un poquito y nos venimos hasta aquí lo que no quiero es taparle el ojo Ahora, desde la parte de atrás, voy a traspasar por aquí y voy a entrar por aquí delante. ¿Veis? Y ahora cojo un poquito y salgo. Y vuelvo a repetir. Y ya que tengo hecha esta mitad, me traigo la otra mitad. Peinamos bien. Y vamos a cubrir un poquito. No hace falta cubrirlo todo porque ahora vamos a terminar de cubrirlo con el peinado. Solo la parte de atrás. Y ahora, como me he quedado sin hilo, pues corto y ahora seguiré. Vamos a cortar aquí. Como estoy usando un hilo normal de coser, lo que he hecho ha sido ponerlo doble y después otra vez doble. Y he cosido con cuatro hebras. Pasamos dos. Le unimos estas dos. Y así conseguimos cuatro hebras. Bien. Vamos a a empezar a peinar Vamos a, a sujetar bien para que no se nos mueva. Vamos a dividir en dos estas secciones de pelo Y ahora nos vamos a venir con la aguja justo hasta donde marcaríamos lo que sería el cuello Vamos a entrar por aquí Vamos a salir, por ejemplo, por aquí Vamos a ver si os lo marco más o menos Vale, ahora vamos a poner el pelito aquí Lo vamos a traer hacia este lado De esta forma. Y esta parte la vamos a traer igual. La vamos a unir aquí. Ya tendríamos el pelito colocado. Ahora lo vamos a subir. Lo subiremos hasta aquí. Y esta parte la subiremos hasta aquí. Vamos a coger más hilo y ahora esta parte de aquí atrás la vamos a traer hacia este lado para tapar lo que son las, los puntos que le hemos dado. Nos la traemos aquí bien bien adelante y aquí la vamos a coser. bien adelante y ahora vamos a anudarlo Ahora vamos a cogernos esta parte de aquí y la vamos a fijar bien a la cabecita, siempre cogiendo cabeza y lana. Y ya tendríamos esa coleta Ahora aquí vamos a meter y sacar Y ya tendríamos una de las coletas expuestas Ahora vamos a cogernos esta otra La vamos a hacer igual, nos vamos a llevar hacia el otro lado Aquí, bien, bien adelante Desde atrás cogemos parte de cabeza y parte de, de coleta Y ya cuando la tengamos un poco firme y así quedamos la vuelta. Pasamos un nudo. Y pasamos otro nudo. Y ahora vamos a fijarla un poquito. Y vamos a rematar Así nos quedaría Ahora vamos a buscarle un par de lazos Mirad, yo ya le he hecho una, una trencita, una coletilla. Vamos a hacer esta. ¿Veis qué fácil es? Mirad, vamos a cogernos este trocito de, de pelo de lana y lo vamos a girar. Vamos a hacerle unos giros para que darle un poco más de consistencia a la lana. Ahora lo vamos a traer hasta aquí. Y vamos a cogernos un trocito... De, de este tipo de, de hilo Que es para, le llaman, hilo de pescador Yo lo utilizo para las pulseras Y los collares y demás Mirad, es elástico Entonces vamos a cogerle aquí A ver si sale Voy a sentarla Vamos a coger aquí Como una colita Vamos a sujetar por un lado Esto se lo voy a hacer a, a Loli de y lolis <ríe> Vamos a dar aquí unas cuantas vueltas. Vamos haciendo fuerza. Y ya se rompería. Queda bastante sujeto. Hacemos igual con este otro. Y así, ahora he cogido un trocito de, de lazo y se lo voy a atar aquí. Luego ya le pondremos los colores que mejor le vengan, pero ahora para que veáis terminada a mi dulce catarina, pues lo vamos a hacer así. Le haremos aquí un lacito Y quedaría de esta forma. Yo lo que he hecho, porque a mí me gusta así, ha sido deshacerle el, el pelillo. Mirad, vosotros podéis elegir si os gusta de una forma o de otra. A mí me gusta más de esta manera. Y lo que he hecho ha sido pues, cortar las mitades de, de las lanas. Ya sabéis que la teníamos puesta doble. Y con mucha paciencia pues vamos abriendo la lana. Vamos a cogerla primero toda así. Que nos va a resultar más fácil. Y la vamos a cortar tal y como está esta. Por ejemplo, aquí. Y ahora vamos a deshacerlo. Esto es todo lo mismo, es repetitivo. Vamos abriendo los tres cabos de la lana. Giramos, metemos un poquito la uña y salen muy bien. Esto da igual. Dejadme terminar. Y hacer esto fuera de, de cámara porque si no se nos va a hacer un vídeo muy largo Y ahora ya cuando la tenga vuelvo con vosotras Y continuamos con, con Mía Dulce Catarina Como veis es muy sencillo Sé que os ha gustado mucho este pelito en, en Mía Dormilona Y la verdad es que queda súper gracioso porque es como un pelito rizado Pero muy muy finito Da como un aspecto más de, de nena, de bebé a la muñeca Y en esta ocasión es lo que quería porque ya sabéis que es para una nena Muy, muy especial Pues ya este es el último que me queda Ya la tendríamos peinadita. Mirad, qué mona que queda. A mí me gusta muchísimo. Encuentro que es súper gracioso. Tiene una carita muy mona. Bueno, pues vamos a empezar a vestirla.